Bien, qué tal gente. Acá les enseño un selector. Este está roto, ya no sirve para nada. Y lo que vamos a hacer es a mirar qué lo que qué lo tiene adentro, cómo funciona. Este como verán antes que ahora, si escuchen. No hace el clic clic como hace una así por ejemplo. Ese ruedito no lo hace Porque aparentemente está roto Y lo que vamos a hacer es desarmarlo despacito Y como verán Tenemos la selectora Que es esta Acá tenemos la fase Que sería este y estas son los, las velocidades 1, 2, 3, 4, 5 velocidades y esto lo que hace es este contacto de acá vamos a ver cómo está acá, a ver. acá tenemos este resorte aquí en el medio y Este va así, ahí está, así, así sería. lo que hace es este contacto que sería este de este lado a ver ahí se ahí está este toca con este contacto y a su vez que toca con este contacto a su vez que toca con este contacto Hace puente con este. Cada vez que voy girando, voy haciendo contacto. Siempre, este nunca deja de tocarse. Así que lo único que se separan son estas nada haciendo este clic, clic, clic. Vamos a ver qué pasó con este. Por ahí hay veces que se lo pudo solucionar si no está roto. Aparentemente este no tiene pinta de, ser, de que se haya roto, así que vamos a ver qué, qué solución le podemos dar. vamos a dejar ahí y lo que vamos a hacer es tratar de poner este y que coincida con la ranuritos de las travitas ah no no tiene todo no, no no tiene todo así que directamente a, a, a, a fijo Así que bueno, vamos a acomodarlo, más o menos por acá. Me costan un poquito porque bueno, vamos a levantar la orejita, esta que tiene acá. Esta que es la que me estamos gustando. Esta también, ahí viene a la misma derecha. Ahí vamos a probar a ver si lo podemos solucionar perfecto ah bien, mira acá tiene una tiene esta orejita acá esta mosquita se si alcanza a ver esa que tiene que coincidir con esta se alcanza a ver, lo muestro bien acá tiene que coincidir con esta lo hacemos ah, ahí está. con esa mosquita que tiene acá, esta vamos a dar al zoom ah, ahí está, con esa ah, se alcanza a ver así que bueno, vamos a proceder lo mismo otra vez de vuelta vamos a armarlo vamos a co hacerle coincidir esa mosquita que sería este se cerran ranurita y ahí quedó. vamos a poner esto para probar no, no hace el, el clic que no se va a quedar pero bueno gente por lo menos intentamos ni siquiera apretándolo fíjese no, no, no, no vamos a taparle nada más acá para que no se nos pierda nada ¿no? bueno, voy a cortar acá vamos a un poquito tenemos una dos tres y cuatro No, no. Pero bueno gente, ya les enseñé más o menos Cuál es la función de este aparatito Que es un selector de velocidad de un ventilador de... En este caso un ventilador de hecho O bien podría ser un ventilador de pie En los cuales hoy, hoy últimamente vienen eh, prácticamente tres velocidades Que es máxima, intermedia y la mínima En este caso de nuevo va eh, a cinco velocidades Bien gente, espero que les haya gustado Les haya servido el video y si fue así les invito a suscribirse, darle me gusta y compartir el video. Hasta el próximo video, gente.